Vamos a ver cómo insertar una actividad de GeoGebra en Excel Learning utilizando el iDevice GeoGebra. Para ello lo primero que haremos será abrir nuestra aplicación Excel Learning, que se abrirá siempre en una pestaña nueva del navegador. Junto a la aplicación se nos abrirá el cuadro de preferencias, que en este caso no vamos a utilizarlo, podemos cerrarlo, y pasar a introducir la actividad de GeoGebra. Las actividades de GeoGebra son actividades interactivas, así que para ello nos iremos a la zona de actividades interactivas, desplegaremos el menú y elegimos... Actividades GeoGebra. Al hacer clic aquí, en la zona de contenido podremos rellenar los datos correspondientes a la actividad. Haciendo clic no, nos ofrece la posibilidad de rellenar estos datos. En primer lugar, un título, unas instrucciones previas y la URL de la actividad de GeoGebra. La parte más importante será la URL. Si no queremos, no necesitamos introducir las instrucciones previas ni siquiera el título. En la URL la obtendremos de la página de GeoGebra. En este caso, en la página de GeoGebra, voy a pasar a esta pestaña, he elegido esta actividad que es de escribir en notación científica. Hay que fijarse que la actividad sea geogebra.org barra m y luego un código. Ese código es el que identifica la actividad. Copiando esa dirección podemos pegarla en la página de Excel Learning. A salir de este cuadro automáticamente se nos regenerará el ancho y el alto de la actividad. Con esto ya habríamos terminado y tendríamos la actividad, pero si queremos podemos modificar algunas opciones en donde pone opciones avanzadas. Algunas de ellas son propias de GeoGebra, como la barra de menú, entrada algebraica y otras son de la miscelánea, por ejemplo, el color del borde. Haciendo clic en él podemos elegir un borde verde. También es importante saber si queremos que aparezca el botón de pantalla completa para poder ver la actividad posteriormente a pantalla completa y el botón de reproducir que hará que la actividad cargue automáticamente o que tengamos que pulsar un botón de play para hacer que cargue. Eso hará que nuestra página web cargue más rápido el tener el botón de play, pero tenemos la pequeña incomodidad de tener que pulsarlo. En este caso vamos a desmarcar la opción para no tener que pulsarlo. Una vez hayamos terminado, podemos pulsar el botón de aceptar. Si nuestra actividad fuera autovaluable, podemos marcar el botón de guardar la puntuación para que esa puntuación se guarde en entornos como Moodle. Una vez que hayamos terminado, pulsamos el botón de Aceptar. Y vemos nuestra actividad, que carga automáticamente, puesto que habíamos desmarcado aquella opción del de, mm, botón de Play. Como vemos, aparece el título Actividad GeoGebra, que es la que teníamos puesto, pero que si quisiéramos, podríamos borrarlo. Para editar algunas de las cosas que tenemos aquí, tenemos el botón de Editar en la zona de abajo a la izquierda. Pulsando el botón de Editar, podríamos, si queremos, borrar el título, si no lo necesitamos. Incluso... Introducir un texto previo. Una vez hayamos terminado, pues vamos a pulsar Aceptar. Vemos el texto previo, ya no aparece el título. Si quisiéramos introducir un texto posterior, tendríamos que recurrir a un de texto, pulsando aquí y después rellenando un texto. Y si queremos, podemos modificar esta zona donde pone Inicio y el fondo. Para modificar el fondo recurrimos a los estilos, eso está en el menú estilos, elegimos dentro de los estilos que se nos ofrezcan, en este caso por ejemplo el estilo base. estilo base es un estilo en blanco y donde pone inicio para modificarlo es en estructura, hacemos doble clic sobre inicio y podemos cambiar el nombre, por ejemplo actividades y quedará marcado como actividades. Si conocemos más sobre ese learning, podremos añadir aquí diferentes páginas en la estructura para crear una, una estructura de verdadera página web. Otra posibilidad cuando queremos introducir una actividad de GeoGebra es que la hayamos elegido a partir de un, de un libro GeoGebra. En este caso, por ejemplo, voy a pasar a otra pestaña. Esta actividad está elegida a través de un libro. En ese caso, su dirección será GeoGebra.org/m, después el código del libro... Y después ya el código de la actividad. Si queremos llevarnos esta actividad a Excel Learning tendremos que borrar el código del libro. En este caso es el que tengo señalado. Para ello lo borramos y nos quedamos simplemente con la dirección sin el código del libro. Copiamos esa parte y la llevamos a Excel Learning. En este caso lo que voy a hacer es editar la actividad que tenía pulsando el botón de editar. Y voy a cambiar la URL por la nueva que tengo copiada. Lo único que tengo que hacer es pegarla. Pego la nueva dirección, se cargarán los nuevos datos para el ancho y el alto de este applet y con eso habremos terminado pulsando el botón aceptar, terminaremos. Si queremos podemos también cambiar alguna de las otras opciones, por ejemplo en este caso incluir un botón, el botón de reproducir, para ver cómo queda. Pulsamos ya aceptar. La actividad no ha cargado automáticamente, pues tengo que pulsar el botón de play. Pulsando el botón de play, la actividad carga y ya podemos interactuar con ella. Por último, otra posibilidad para obtener el enlace de una actividad GeoGebra es a través de los tres puntitos de configuración. Haciendo clic en ellos podemos darle al botón de compartir y una vez ahí obtendremos el enlace de la actividad. Fijémonos que aquí en este enlace ya no incluye la dirección del libro que se obtenía en la barra de dirección del navegador, con lo cual podemos darle directamente a copiar el enlace y llevarlo a Excel Learning.